El hielo, el hielo es tu amigo, sí, pero guarda, no te ca... guarda, cat. porque también puede ser un gran bailarín, el hielo, sí, sabes lo que sí, ¿quieres bailar, mándale dos hielos, tres y sos una tabla, si no guarda, ojo, de a poco. El día que inventaron el tupper, este país... Se fue a la cañería. Tapper hermético. ¿Cómo le ramo? sabe quién es el que sabe? La Bondiola de Cerdo. Vos tenés un problema. Comete este medio plato de Bondiola de cerdo con una ensalada de rúcula, tomate, apio y cúrcuma. Te vas a dormir la siesta y te levantás y sabes qué te pasa. Esto es eso, este conocimiento general, ¿eh? Preguntalo a cualquiera. Cúrcuma.